Buenas gente de Youtube, antes de empezar el video recuerdo que te suscribas, ya que la mayoría de gente que ve mis videos no lo hace, comencemos. Número 1, la AK-47. La AK-47 es una arma muy decente por su daño comparado a otras armas como la Uzi. tiene un excelente precio de 15.000 de dinero, una arma bastante rápida al momento de disparar, puede matar a un enemigo a 20 balas o menos, tienes que robar 6 veces la joyería si no contamos que tienes el gamepas de la bolsa de dinero al máximo. Esta arma sirve mucho al momento de combatir a otros enemigos y te la recomiendo bastante, un 7-5 de 10. Número 2. La espada. La espada es un melee de Hail este mismo tiene un precio de 20.000 de dinero, bastante accesible, este se puede utilizar como para combate y para uno de sus mayores usos, al momento de spamear el clic izquierdo con esta arma, algunas veces tendrá un tipo de boss de velocidad al jugador, haciendo que no gastes tiempo y puedas robar más rápido. Esta arma es muy buena para al momento de farmear, utilizo mucho esta y le doy un 8 de 10. Número 3. La Force Field. La Force Field es una arma escudo el cual tiene un precio de 30.000 de dinero. Esta arma al momento de dispararse, crea un tipo de escudo que cuando estés adentro de él te regenera vida, creo que no se puede disparar adentro de este mismo. Esta arma es muy buena si es que no eres bueno en el parkour al momento de robar, un 9, 5, de 10. Con esto concluye este video. Recuerda que hago estrellas diarios aquí en YouTube de cualquier juego que quieran, de muchísima preferencia, Jailbreak. Recuerda suscribirte para no perderte ninguno de mis videos. Adiós.